Gracias, señor. Sí, que encanta, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros, Pedro. Pa allí. Vamos por encima. Lo mejor, lo mejor está por venir. Okay. Buenas noches. Para nosotros un placer y un privilegio estar aquí y compartir esta noche tan agradable. Me uno las palabras de Tony Vega. Y queremos agradecerle al público esa dosita aquí, de estar con nosotros, compartiendo esta noche tan especial. Felicidades. Gente de todos los países. Tengo un amigo de Colorado que se encuentra por ahí. Jaime, dos saludos para ti. A la gente de Macao de allá. Con Donato. ¿Tú sabes quién está por ahí que me saludó? Hay mucha gente muy por ahí. Vamos a hacer el un tema tamba. que grabamos. A ver si yo Bronco record. Con el maestro Boy Valentín. Líder. El líder se cansó ya. Es que ya lleva el perro, lo mordió el perro. Este tema de Junior Ortiz, arreglo del maestro. Erico Figueroa. Sí, señor, Erico Figueroa. Ese es el se cambia el nombre todos los meses. Ahora es Erico Figueroa. Así que bajo la dirección excelente.